¿no? incumplido para ver si tus manos reconocen las vidas improvisar incumplido para saber Y para ver si te saco una sonrisa de color, base o burdeo Improvisa no cumplido para notar entre medio de gentío Improvisame un cumplido para dar Un giro tono violeta mi verdor Improvisame un cumplido para ir Un poco más contento en mi camino Improvisar un cumplido para acercarme oi aquí voy aquí